las nuevas instalaciones de Payo Argentina, eh, armamos un showroom con oficina para brindar un mejor servicio para las casas de pesca, para que puedan visitarnos, ver la calidad de tanto lo que son indumentarias, accesorios para el pescador, para la protección, toda la línea de camperas que es todo de invierno, tenemos todo lo que es la línea de remeras térmicas, después tenemos todo lo que son remeritas tácticas. Cuello redondito, toda nuestra línea, diferentes. Abajo tenemos todo lo que es con cuello y capucha y dedal incluido, toda la línea de esta. Después, acá podemos ver todo lo que son polar, polar grueso, polar soto con cierre tipo polera. Eh, por acá podemos ver la exhibición de, la, de las últimos modelitos que sacamos de las primeras tácticas con cuello y con buff. Este acá lo que podemos mostrarles es todo lo que se está fabricando a nivel nacional, siempre apostando a la nacional, eh, con lo que es nacional, innovando con lo que es la construcción de estos señoritos, tanto el tigra como el chitara y el Cantigra que están impresos en calidad 3D, lo que le da más resistencia al señorito. Y después toda la última línea de la. también súper resistente, se ha, ha alcanzado una calidad muy buena con lo que respecta a la durabilidad del, del caucho, de la goma del señorito de mucha variante de colores eh, y bueno, después tenemos toda la línea de los bolsos que eh, se están volviendo a hacer con los nuevos modelos manteniendo también la misma línea que, que ya veníamos arrastrando que viene incluida con, con la cajita y los molestos por último Acá tenemos la exhibición de todo lo que son los pollitos o buff eh, que forman el conjunto de las remeritas de cuello redondo y la nueva línea de gorras que estamos reponiéndolas de vuelta porque como entraron volaron y estableciendo un par de modelitos nuevos que ya próximamente van a estar disponibles para ustedes. Así que bueno, les queremos agradecer y que sepan que seguimos esforzándonos día a día para mejorar el servicio y la calidad. De la Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, capital federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. Eh, los esperamos y bueno, que tengan muy buenos días.